Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, hoy tenemos a una invitada muy especial porque para variar es sorpresa porque como no la conozco se va a presentar de aquí que tiene pinta de que lo va a hacer muy requete bien y nos va a explicar su negocio o a lo que se dedica, así que nada, buenas tardes Beatriz. Buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal? Muy, muy bien, muy bien, encantado. Yo creo que ya de, después de las confusiones de que creo que es una cosa y en realidad eres otra, pues todo a partir de ahí nada más que mejorar. Exacto, nada puede ir mal ya. No, efectivamente, o sea que ya, y luego esto, pues nada, seguro que sale una entrevista cojonuda. Así que nada, como hago yo mi primera gran pregunta a todos mis invitados es ¿Quién es Beatriz? ¿De dónde viene? Y ¿a dónde va? De dónde vengo, o sea, de dónde vengo, qué preguntón, ¿eh? O sea, en realidad, es, yo creo que es la primera pregunta, o sea, nunca me lo habían hecho esta pregunta Venga ya, no, no me lo puedo creer, o sea, entonces no te han entrevistado mucho <risa> No, pero hasta siempre es como, ¿a qué te dedicas? Esa es la pregunta con la que se me dijeron ¿quién es Beatriz? Pero nah. ¿de dónde vienes? Es que, pff, ¿De dónde, no sé. de dónde, claro, de dónde viene Beatriz? Y si quieres... Lo de la etapa de la infancia nos la saltamos Pero ya en el instituto ya Me, me mola que empieces a decir Pues yo ya era Pues yo ta. Efectivamente sí eh, tío, Yo soy la tía más corriente del mundo mundial Con lo cual eh, De donde vengo una familia totalmente normal Y, y además o sea, La única peculiaridad sí que es verdad Yo ya nací en Madrid Pero toda mi familia es de Galicia vale. Y de ahí mi apellido Moure es más gallego imposible. <ríe> pero, pero sí, yo empecé a estudiar ADE en vale. la Autónoma de Madrid y porque en ese momento, fíjate, o sea, cuando yo la estudiaba, que mi, yo siempre he querido estudiar publicidad y marketing. O sea, era sí, como vale. en plan, quiero estudiar o sea, vocacional, o sea, pero vocacional de las que pocas, porque es que, o sea, no es una cara más horrible que esa <ríe> Pero cuando yo estaba estudiando, no existía esa carrera. Eso era como un módulo o algo así, ¿sabes? Pero con carrera como tal no existía. O sea, tú tenías que hacer ADE vale. y luego si, te, si querías te especializabas. Uh -huh. Y entonces eso es lo que hice. Estudié ADE y... Pero, pero con la intención ya de hacer marketing y publicidad. Sí, sí. O sea, yo busqué, yo dije, a ver, mi ciudad, eh, porque en ese momento era Madrid, entonces yo dije, vale, eh, aquí para estudiar marketing, ¿qué hay que hacer? Y entonces había publicidad y relaciones públicas, vale. eso sí que existía, pero yo uh -huh. a mí no me interesaba eso, yo quería marketing, uh -huh. entonces yo quería marketing y publicidad y no había. Entonces, eh, la única solución que me dieron en ese momento era estudiar ADE y uh -huh. cogerte el último año la especialización de una rama, cada uno la que quisiese, y en, en mi caso me especialicé en marketing y publicidad. Que el marketing de aquella época sería, vamos, eh, bueno. nada, nada que ver. Claro, o sea, a mí fuerte. O sea, y yo empecé, eh, bueno, para que te hagas una idea, que a lo que me dedico yo ahora es al email marketing. Pues el email marketing, eso era una línea en un capítulo de un módulo. Escondido dentro. Claro, claro, y claro. O sea, eso era como, bueno, tú a ver si lo encuentras. Porque date cuenta que era el momento de este del boom de los ego blogs de blogspot, no sé si te acuerdas ahí uh -huh. antaño. Sí. Entonces, claro, pero eh, nosotros lo que estudiábamos eran campañas de Coca-Cola, Zara, mm, o sea, eso es lo que estudiábamos, o sea, gran, grandes presupuestos, y, pues qué hacer con ello, eh, estudiamos muchísimo, bueno, los Mad Men, pues sí. esa era nuestra carrera, ¿sabes? Esa, esa, esa era vuestra asignatura, ver la serie. Esa, sí, total. <risas> claro, eh, tabaco. Tabaco hacía muy buena publicidad, estudiamos mucho y cosas así. ¿Qué pero, Y luego también, eh, una cosa que me apasionaba, pero que esto era matemáticas, estudio de mercado. Ah, ¿dabais ah, estudio Ah, claro. Pues. Claro, porque era muy interesante con toda la, la, rec la recogida de datos... Eh, almacenar esas bases de datos cómo utilizarla, cómo influir, sociología era muy interesante también claro. vale. molaba vale. mucho, o sea, luego tenía sus cosillas pero bueno, pues entonces, así como épico entonces empezaste a hacer ADE eh, la publicidad y demás y cómo surge cómo vas evolucionando la, la movida de todo esto es que, claro, yo aparte de, o sea, tú te especializabas pero tú, aparte, dabas asignaturas normales, por así decirlo, de la propia carrera. Antes yo tenía, por ejemplo, eh, contabilidad, fiscalidad y todas estas cosas que, han, que esas, si se sacaba cinco os da gracias ¿sabes? <risa> <risa> era como, pero bueno, era como el peaje que teníamos que pagar, ¿no? Y, y entonces, claro, yo en marketing estaba dando o sea, estudios de campaña, o sea, bueno, todo lo que viene siendo con grandes presupuestos, con unos presupuestos de millones de euros, ¿sí? campañas, todo o sea todo lo que tiene que ver eh, con las, las grandes puestas en escena no y de repente yo en fiscalidad lo que veía es que el PIB de mi país lo levantábamos los autónomos y pequeños emprendedores <risa> <risa> entonces ahí había como una incongruencia de decir, ostras vamos a ver eh, yo estoy estudiando para hacer marketing pero es que en realidad esta gente, o sea, pero esta gente no tiene dinero para esto, vale. o sea será como en plan aquí hay algo que está fallando y entonces ahí, en ese capítulo del módulo de no sé qué, empezó a ver la luz el eh, marketing digital. O sea, empezaba a surgir, eh, bueno, el SEO no existía en ese momento, <ríe> pero empezaba a, todo el tema de los blogs, de cómo de hacer campañas, de empezar a, a colaborar con gente, de tal, de cual, las redes sociales, empezó Google Plus, no sé si te acuerdas de eso, MySpace. No, My no, no. MySpace, sí, pero Google Plus, claro no. Pues esto era una aplicación de Google de que, ¿Sí? que podías posicionar a tu web, o sea, tu, tu negocio ahí, en ese, en ese ente. ¿Sí? Entonces, que empezó todo eso y de repente, eh, joder, es que eso era baratísimo. O sea, vamos, eso era gratis. Claro. Claro. Y eso sí que estaba eh, asequible o al acceso de estos emprendedores que no tenían un presupuesto de millones para el marketing. Claro. Entonces, yo dije, vale, guay. Eh, bueno, pues vamos a ver si todo esto que estoy aprendiendo en marketing y en publicidad, de qué hacen las grandes empresas, se puede trasladar o lo podemos adaptar al pequeño negocio. Y la única forma, la única vía, <ríe> era online. Claro. Y fue así como empecé y, a... O sea, la... tú, ya lo, tú ya lo tienes así de claro. A ver, es que, eh, tío, sinceramente, me, o sea a lo mejor no sé, pero me daba mazo de pena. O sea, era como en plan, mmm, no sé, ¿sabes? O sea esta gente tenía, o sea, tú fíjate una cosa, hay pequeños negocios que tienen grandes ideas que tienen productos muy guays y que uh -huh. mmm, en ese momento no se podían dar a conocer y no podían salir de su barrio y claro. yo pensaba y decía tío, a ver, mmm, la logística estaba en en, súper también incipiente eh, Amancio Ortega, claro entonces estudiamos Tara y el, el modelo logístico de Amancio y yo decía tío, es que a ver mmm, esto, a esto lo no, no sé Claro, pero yo decía, a ver, lo tiene él, pero porque es que los demás tampoco se lo pueden plantear. No se lo han planteado porque no pueden llegar más lejos de su barrio. Claro. Pero claro, de repente se, se abría ahí una vía que era internet que decías si sí, esto está, se puede experimentar, aquí se pueden hacer muchas cosas. Fíjate, Facebook con sus grupos, con no sé qué, con no sé cuánto. Y entonces, claro, era como, sí, aquí se, vamos a empezar a hacer cosas. Y fue así. Y, y, y a todo esto también me tocó hacer un trabajo de comercio exterior que tenía que importar. Yo vino a Japón. Y entonces, desde, desde España, y dije, a ver, si se puede hacer esto, <risa> cualquier cosa, cualquier cosa se puede. Qué y después bueno. así, como un poco, bueno, pues empecé a, a ver, a investigar y a escribir. O sea, yo lo que hacía mucho era ver cosas que estábamos viendo en clase y poderlas como traducir, por así decirlo, en, en el día a día de, de un emprendedor. Y sobre todo porque nosotros los españoles tenemos el mismo idioma que toda Latinoamérica. Claro. Entonces yo decía, vale, las cosas y los objetos, a lo mejor el vino en este caso, tienes que tener una gran logística. Pero si das servicios, mmm, igual no, no se necesita tanto. Y fue así un poco. Claro. Y, y entonces, eh, ¿qué te iba a decir yo? Antes has comentado antes de la entrevista que escribías un blog. Sí, se llamaba Mi Dosis de, de Marketing Digital, creo que era algo así. ¿Mi Dosis de Marketing Digital? Claro, porque yo daba dosis. De lo que aprendía, como que escribía artículos, ¿sabes? Como ahí los iba dosificando, ¿sabes? En plan cosas no. que iba aprendiendo y e iba compartiendo. Pero hacía marketing digital, o sea, ni siquiera estaba especializada en email marketing, nada. Hacía email marketing, no. pero también hacía redes sociales. En ese momento, ya te digo, o sea, estaba Google+, estaba eh, Facebook, Twitter. Ahora tiene su auge, auge perdón, pero no. allí antaño también eh, se llevaba muchísimo y, y así, ¿sabes? y Iba escribiendo cosas que que íbamos viendo en la carrera y las iba intentando traducir. Claro, pero ¿y cómo, ¿y cómo diste con la conclusión? Porque ahora sí que se sabe que el email marketing es una de las herramientas más baratas que existe, que da un montón de ROI, etcétera, etcétera, etcétera, pero antes no. Sí. ¿Y cómo dijiste tú, ostras, con esto del email marketing eh, se puede hacer muchas cosas? Eh, eh, antes no, pero sí. Porque eh, eh, antes se llamaba marketing directo Sí, bueno, o sea, claro, marketing, de, vale, sí, sí. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, lo que estudiamos en el marketing directo, que englobaba no el marketing de buzoneo, o sea, todo lo que es correo postal, pero también englobaba las llamadas por teléfono, eh, entrevistas personales, o sea, englobaba todo lo que es ir a visitar al cliente. Entonces, eh, cuando nosotros en estudios de mercado y cosas así, empezamos como a desglosar, o sea, es decir, vale, las ventas de dónde vienen realmente, sí que el marketing directo se separaba. Y, veía, y se veía cómo eh, funcionaba súper bien el buzoneo. Y sigue, y sigue funcionando. ¿eh? Claro, sigue funcionando, lo que pasa es que es muy caro. Claro. Y yo decía, a ver, coño, pues el email marketing es más barato. Y encima te, eh, te deja medirlo mucho mejor. Claro. Entonces, claro, era como, esto tiene que funcionar, seguro. Y fue así como empecé a probarlo. Pero sí que es verdad que, o sea, yo al final tuve que, o sea, me decanté y me especialicé en email marketing. Porque cuando poníamos algo en marcha, veíamos y, este, y veíamos las métricas, veíamos que el email marketing funcionaba mejor que las redes sociales, por ejemplo. Vale. O que hacer campañas en blogs o cosas así. Entonces ya era como en blanco joder, pues a ver, si tienes este presupuesto, pues vamos a empezar por email marketing y luego ya vemos la redistribución. O sea, el canal omni canal que hay ahora, eso no, no existía. y no se lo O sea, eso se lo podía permitir, volvemos a lo de antes, Coca-Cola. Claro. Y, y, Pero... y una pregunta que estabas diciendo tú que veías estudios de mercado y demás, a día de hoy... ¿Dónde crees que puedes encontrar buenos estudios de mercado gratis? Porque claro, si no eres una compañía ya. mega, súper potente, con mucha pasta, que los hacen, que se gastan millonadas en hacer estudios mm -hmm. de mercado, pero, o sea, tú en tu día a día supongo que dirás, ostras, pues hay ciertos sitios que me gustaría que dijeras, pues en estos sitios se puede encontrar buenos estudios de mercado donde puedes hacer una buena investigación. Depende de lo que quieras buscar. Sí que es verdad, o sea, depende, pero por ejemplo, todo el tema de email marketing, eh, hablaba con una, con una empresa que es una herramienta de email marketing y ella, ella esta persona me dijo que se tuvo que poner de acuerdo con otras herramientas de email marketing para empezar a confrontar, por así decirlo, información que le llegaba de un sitio a otro y realmente coger y decir, venga, vamos a hacer un estudio de email marketing, porque claro, eh, por sector, por tipo de newsletter, por tipo de envío, o sea, entonces las propias herramientas Team email marketing uh -huh. hacen bastante buenos estudios porque muchas veces, claro, tienen muchos clientes de diferentes ámbitos y, y sí, sí que es verdad que puede sacar información. Otra herramienta, las universidades. Las universidades tienen un equipo de investigación Uh -huh. que sé que es un rollo y, y es muy aburrido leer una tesis pero claro. <ríe> hay tesis que tienen gran contenido y luego sorprendentemente por ejemplo yo he encontrado bastante o sea estudios muy guays de las big four por ejemplo Deloitte vale. hace predicciones eh, claro es que ellos son consultores y además también auditan grandes empresas que claro. tienen muchos datos. Entonces, a veces estas grandes empresas también tienen... Pero y son, es... ¿Y son accesibles y gratuitas para todo el público? ¿o que... A ver, eh, probablemente el grueso no, pero sí que siempre hacen como un, el típico resumen, ya, yeah. eh, ¿sabes? Vale, vale, vale. Bueno, pues está, está bien saberlo para, para la audiencia que pueden investigar en estos sitios. Así que ahora a leerse tesis doctorales, que, se, que seguro que son... No, seguro que hay muy... Hay mm, muy buenas. Este, ¿eh? sí, ¿no? Hace uh -huh. poco Spotify sí que eh, dio datos o algo así de la tendencia de lo que escuchaba la gente joven y demás y, tal, y era un estudio, estaba muy chulo. Claro, es que fíjate una cosa, Rodrigo, a las eh, plataformas también les interesa que tú sepas lo que está demandando su audiencia para que lo crees. Es claro, egoísta, claro. pero les interesa. Claro. No, no, sí. Entonces... Es, es, es, es perfecto. O sea, ellos hacen el estudio y te lo dicen, oye, se va a llevar esto, hazlo. Hablo. Claro. Claro, o sea, mejor imposible es un win win total, o sea, que está muy bien. Y entonces, venga, con el email marketing, ¿dónde te envías a formar en email marketing? Porque aquí en España pf, o, o fuera. Eh, eh, fuera, la verdad es que, o sea, nunca, nunca, o sea, nunca he hecho una, como una formación así que diga, uff, revelador. Eh, pero sí que es verdad que yo he picado mucha piedra, o sea he leído mucho, he probado muchas cosas y, y así, es que no había nada, o sea es que ya te digo, o sea, cuando yo empecé es que no, o sea yo muchas veces lo que hacía era replicar cosas que se hacían en lo físico, sabes, o sea en vez de mandar correos postales lo bueno. <risas> que hacía era crear, eh, o sea mandarlo luego vía online, entonces todo lo iba probando y lo iba testando y así era como Vale, pero y, en, y, y entonces, pero a ver, yo tengo aquí mi gran pregunta, ¿de dónde claro. conseguías tú tu base de datos para poder ir probando? O, sí. o yo con las clientes, o te, es que, claro, o sea, me interesa no, no, no, saber no, sí, el proceso sí. de cómo eh, tenías una base de datos para experimentar todo lo que estás contando. Eh, con Lead Magnets. vale Yo empecé a crear Lead Magnets y luego sí que es verdad que yo siempre he colaborado mucho. O sea, yo ahora mismo estoy como especializada en email marketing de influencia, pero cuando me pongo a pensar, yo ya hacía influencia, bueno, todos hacemos influencia, ¿no? Pero o sea, todos tenemos influencia, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, me acuerdo que una de, una de las grandes hazañas, o sea, los primeros mil suscriptores que llegan a tu lista, que es como, uff, por fin, ya, y ahora ya o sea, <risa> puedo empezar a trabajar aquí, fue por una colaboración. Entonces, para mí las, las colaboraciones siempre han sido maravillosas. Y yo lo que hacía, o sea, yo no tenía vergüenza, o sea, tenía mucha vergüenza, pero intentaba siempre como superarla. ¿Vale? Entonces, yo sabía que el no ya lo tenía. Entonces, yo he picado mucha puerta y, y a mí me han dicho no muchísimas veces. Pero yo, por ejemplo, yo decía, a ver, yo hago email marketing, o sea, yo me especializado en email marketing. Voy a dejar redes sociales, voy a dejar blog, eh, contenido, ta, ta, ta. y entonces yo decía, vale, genial, ¿dónde está mi cliente ideal? el cliente ideal está en la prueba gratuita o en, la, en los clientes de, las, de los software de email marketing, de MailChimp, de Doppler, de Benchmark, de tal. Entonces, ¿qué no. hacía yo? Llamar a Benchmark. Yo o sea cogía una herramienta que hablase español porque mi mercado era hispanohablante y entonces decía, vale, pues vengo, Benchmark. Hola, Benchmark, ¿qué tal? <risa> Tú tienes una base de datos que necesita saber utilizar tu herramienta pues ya les voy a enseñar. Entonces vamos a hacer un webinar allí antaño cuando funcionaban todavía. Que ahora bueno, también funcionan. A veces funciona <ríe> algunos, otros no, pero sí, sí. sí. Y, y dábamos una, o sea, yo daba una masterclass de, pues depende, ¿no? Una necesidad que tuviese su base de datos. Pues por, por ejemplo, cómo configurar o cómo hacer, porque date cuenta que ahora hay soporte en esas herramientas, pero claro. en el 2000 y poco no había nada. O sea, la gente te ponía el software y tú te, te, y tú te organizabas y, y veías cómo. Entonces, claro, que alguien te enseñase en tu propia lengua cómo se configuraba, cómo se hacía. Y cómo tenías que hacer esa secuencia de bienvenida, porque era importante el doble opt-in, o sea, cosas que ahora nos parecen básicas, antiguamente eso no se hacía. Claro. Y así conseguí mi primera base de datos. Claro, claro, fíjate. Y que entonces, a ver, eh, me hace esta pregunta: ¿se te dan bien las herramientas o las nuevas tecnologías en ese sentido? Porque, por ejemplo, yo, yo siempre lo digo: yo soy un paleto digital, o sea, a mí se me dan fatal. O sea, a mí también, ¿eh? Bueno, pero ostras, pues si empiezas a aplicar ahí herramientas que en ese momento tal. Pero es que son herramientas súper fáciles, ¿no? ¿Sí? Yo nunca me verás con un Infusion Soft. Jamás en la vida. No sé ni lo que es. O sea. Bueno, pues es que al principio, o sea, todo esto empezó porque al principio de todo solamente existía Mailchimp. O sea, a ver, existían muchas herramientas, pero ninguna asequible, porque volvemos a lo mismo. Si yo tengo un millón de euros para pagarte al año, pues claro, fenomenal, me puedes hasta hacer mi propia herramienta pero un pequeño emprendedor una pequeña pyme no se puede permitir pagar un pastizal entonces claro y además porque tampoco tenían grandes bases de datos date o sea, cuenta esta gente es eh, de barrios o sea, así en su círculo tal entonces claro Mailchimp fue pionera o sea Mailchimp ahora todo el mundo reniaga de ella pero es que y yo también pero en su inicio era la única era como oh, o sea, sí, o sea, estaba estaba antes Mailchimp que anti campaign yo la conocí al menos antes Lo que pasa es que bueno, que... ActiCampaign es americana y MailChimp no, o sí o también. Sí, eh, MailChimp es americana también Es que ¿sabes qué pasa? Que ActiCampaign eh, hasta hace nada que hicieron una gran ronda hasta hace nada, o sea, en plan siete años o así en, hizo una gran ronda de inversión y fue, de hecho, la que dijo, vale, pues si no está acaparando todo el mercado estadounidense, pues nosotros vamos a acaparar el, el, el europeo, por así decirlo. Y, y se metió que te cagas. Pero el único que hacía, sobre todo, que hacía las cosas fáciles, que si un monito, que es amigable, que si, en plan, tan, tan fácil como pones aquí una lista y tal, o sea, como que lo hacía, sí, pero, entendible sí, para gente. Pero todo en inglés. Ahora, ahora sí que está ya. empezando a traducirlo, pero antes era sí. todo en inglés, entonces yo por eso dije cierto. hasta luego. O sea, y luego Anticampaign, por cierto Anticampaign y Mechi, ¿podéis patrocinarnos a Beatriz y a Sí, bueno, lo pues, queremos. Sí. Cu <risas> cuñita, cuñita sí, venga. Sabes, eh, Yo empecé con Anticampaign, pero yo dije ¿dónde voy yo si no tengo a un es como para estar pagando esta pasta? Y ¿Te parece Anti una pasta? si eran 9 euros al mes. Da igual, es que son cuando estás empezando. Yo por ejemplo, yo por ejemplo ahora tengo Merle Light, que otra cuña para Merle Light. Yo estoy encantado porque es gratuita y oh. tiene hasta mil suscriptores y puedes hacer. Ya, pero bueno, yo es que ahí si quieres abrimos el melón. ¿eh? Vale, porque me encanta. Vale, no, no, sí, ahí abrimos, hombre, ahí abrimos el melón porque tú. Pero a ti <risas> es un Rolls Royce, o sea, vale. Yo creo, os... es la mejor, la que puedes hacer absolutamente de todo, pero eh, aquí abrimos Melón si quieres porque cuando eres emprendedor yo venía del mundo offline ni puñetera idea de herramientas no tienes aún una buena base de datos no sabes ni lo que es aún el email marketing ni sabes lo que estás haciendo bien te pillas un roll roll, pues ¿qué pasa? pues que en la primera curva te sales <risa> claro, a ver, ese es el Melón que... Eh... Que sí, vamos a entrar en él. O sea, la movida viene siendo. Me encanta. Se está pensando como lo digo no lo digo. Venga, va, vamos. abramos Melón. Claro, sí, es como, oye, ¿pago o no pago, no? Entonces, yo creo primero que aquí hay que distinguir claramente entre. Volvemos a la cultura del eh, bueno, es que yo voy a emprender, no tengo mucho dinero, lo entiendo, o sea, eso todo el mundo, porque todo el mundo hemos estado ahí, pero, tío, eh, si tú, para montar cualquier negocio se necesita dinero entonces, sí que es verdad que yo también veo un poco kamikaze eh, esta gente que a lo mejor algún día también lo hemos hecho nosotros eh, pero me refiero a de decir, me lanzo a la piscina vale, muy bien, pero si tú te lanzas a la piscina sin hacer una pequeña previsión de los gastos que puedes tener pues mal vamos, y luego otra cosa, eh, uno de los gastos que tienen que ser fijos en tu empresa si tú quieres tener y captar suscriptores o sea, bueno, mmm, clientes es marketing a mí me frustra muchísimo porque siempre, tío, yo he vivido todas las crisis. O sea, mi, mi generación, que es la del 90, hemos, somos los niños de las crisis. O sea, de, de hecho, otro día hablaba con no de sé quién que decía, lo siento, tú no vas a ver los brotes verdes, no lo vas a ver. O sea, tú te morirás y quizás tus nietos algún día lo vean, pero jamás, jamás, jamás. O sea, encadenamos la crisis del ladrillo, el, el COVID, la crisis que, que ya estamos en ella ¿no? y cosas así. Entonces, claro. El, a mí me frustra mucho cuando la gente lo primero que hace es quitarse siempre marketing claro, pero es que tú eso lo sabes, o sea, es que es lo primero que se quitan es el marketing que sí. y, y copyright, ¿qué es eso? ¿copyright? ¿el copyright ese de los derechos? no, copyright <risa> ah, eso pero lo es que quiere. eso es marketing también claro, claro que es marketing, pero es lo primero que prescinde cuando es lo más importante eso es, es ahí donde yo quería llegar entonces, eso es lo que a ti te va a generar eh, las ventas sobre todo cuando empiezas y nadie te conoce, porque una vez que tú ya tienes pues, cierto, cierta audiencia, es muy fácil, que si lo haces bien, obviamente, porque si lo haces mal, pues ya está, pero si lo haces bien, es muy fácil luego que vayan surgiendo, ¿no? Pues el boca, oreja o tal, o tal, lo que te, te recomienda y ¿no? la influencia de tus propios compradores que, que te vayan trayendo a ti esas ventas. Pero hasta entonces, tío, tienes que tener inversión en traer y en, y en nueva audiencia. Entonces, ¿cómo tú la quieres hacer esa inversión? Me parece perfecto. A lo mejor tú dices, oye, yo no quiero hacer email marketing y yo lo que quiero es ir a eventos, darme a conocer y recoger ahí, no sé, o, o entregar cada uno hace el marketing como quiera. Pero lo que tienes que tener claro es que si tú vas a hacer email marketing, necesitas una herramienta. Y entonces, aquí la pregunta del millón. Hay muchas herramientas que son gratis. Lo gratis es su lead magnet. Eso para empezar. Y una vez que tenemos eso claro es... Tío, es que aunque solamente sea para quitar el puto logo de MailerLit, de, de Mailchimp, lo que sea, paga la herramienta. Es que aunque solamente sea por imagen de marca. Tío, tú, fíjate que Q3 sería eh, tener como. Es que es, eh, te está patrocinando. Me <ríe> o sea, parece que te está patrocinando. Y es como en plan, no, tío. Entonces, aunque solamente sea por tu propia imagen y decir, tío, no, es que estoy tengo este gasto porque es una inversión y porque realmente. Otra cosa es. Vea, yo estaba infrautilizando ActiveCampaign, O yo estaba, o sea, tenía una herramienta que tenía una serie de características y me he bajado a otra herramienta mucho más sencilla o lo que sea, porque no estoy utilizando todo el potencial de la herramienta o lo que sea. Vale, te lo compro. Pero, tío, hay que pagar a los software de email marketing. O sea, abogo porque la gente pague a los software de email marketing. Y obviamente que prueben todo, todas sus pruebas gratuitas, que te esté en la plataforma por dentro, que la vean, pero al final. Eso cuesta dinero. Claro, lo que pasa es que yo sí que creo que hasta que no tengas, como dices tú, mil suscriptores y empiezas, wow, ya tengo una base de datos. Creo que hasta ¿Es ese el... momento a lo mejor no no tienes por qué pagarla, porque con esas funcionalidades. Otra cosa es que llegue un cliente, porque yo un cliente sí que le diría, mira, depende de tu presupuesto tal. Pues mira, si no lo tienes claro, ponerle like light o a ti campaign o lo que sea. Pero claro. Luego también evidentemente si viene el copy, sabes T campaign y sabes, y sabes el MailChimp? y sabes la otra, y dices, sí, las sé todas. Puf, es que... No, al final dices, no, yo solo trabajo con esta y punto. Bueno, Así. yo es lo que hice. Claro. Yo solo sea... trabajaba con... o sea, bueno, yo hacía diseñaba la estrategia y las iba haciendo, pero solamente en un momento dado, yo solamente trabajaba con T campaign. Porque las demás, bueno, si sí las conoces, al final todas se copian. O sea, si intentan ser lo más usuables posible pero al final obviamente te, te, bueno, pues te especializas en una porque es la que mejor se te da porque ya conoces el soporte también porque ya te conocen no y, y ya es como buena de siempre pues venga, genial, a ver qué te pasa pero claro, hay pero... que invertirse o si una persona no tiene 9 euros es que tío 9 euros que es lo que vale 9 ah, dólares pero, claro, fin. pero ahora, ahora voy a abrir otro menor. a ti campaign no cumple con la RGPD sí, sí, que la cumple con la europea, ¿no? o salvo, sí, que, haya, sí. salvo que haya cambiado ahora por eso yo me, por eso fue una de las razones que yo me quité, porque no cumplía. Con sí, sí, el tema que tiene de... el acuerdo de que lo firma. Sí. Será hace poco. Pues claro, yo, ya me, ya, yo ya me he desentendido, pero fue una de las razones por las que hace dos años, o año, sí, hace año y medio, por ahí, yo me quité de ahí, porque como no cumplía y rollo, digo, mira, me quito de historias, que ya solo faltaba eso. Sí, sí, sí. De hecho, esto, bueno, en la parte de configuración de Active Campaign eh, tiene una que es la bueno, la ley de no sé europea entonces es un documento que lo firmas, sabes, como en plan vale, pues tal, lo, eh, a ver el, el hándicap es que está en inglés, obviamente porque es el documento tipo que tienen uh -huh. pero sí, sí, sí bueno, pues mira, ya para que lo sepa la sí. audiencia que ActiveCampaign lo tiene o sea que <ríe> está bien sí. y, y una cosa, eh, tú has hablado mucho, en muchos momentos, has estado hablando del link man ¿vale? sí y lo ves muy importante o poco importante. Y cuidado con sí. lo que contestas. ¿eh? Es muy importante, es muy importante. Sí. Otra, co sí. Otra sí. cosa es que haya personas que no tengan por qué util que utilizarlo. Yo misma no. Como tú. Te a, decir? <risa> iba a decir? digo, cuidado con lo que dices porque es lo único que he visto. Que no das link Mannet. <risa> depende, o sea, depende, ¿eh? Depende. Sí, sí. Yo claro, he... contigo el... no vale, contigo no vale. Yo dado, no, no, no, no, yo he dado muchos lead magnets y sigo dando muchos lead magnets, pero es verdad que en mi web no doy lead magnets, pero porque tiene todo el sentido del mundo, en, en, y te explico, yo me hago email marketing, o sea, yo me dedico al email marketing, entonces para mí tiene todo el sentido del mundo que si quieres aprender a hacer email marketing o si quieres ver cómo va eh, este asunto, lo hagas desde la newsletter, o sea, para mí las news, la newsletter ya es como el propio contenido que te, que te voy enseñando cómo se hace una estrategia de email marketing, ¿no? Por eso. Pero yo, por ejemplo, cada vez que yo salgo fuera y tengo que captar suscriptores que no llegan a mi web, siempre doy lead magnet. O intento, vamos, al menos dar lead magnet, siempre. ¿Y no, Entonces... ¿no, crees, no crees que está pasando un poco de moda? Porque ahí, ahí es otro melón. Hay gente que mm. cada vez es más a favor, cada vez gente que es más en contra porque yo eh, lo daba, luego lo dejé de darlo y ahora lo vuelvo a dar pero porque me pasa a mí también. ¿eh? Yo soy un diógenes digital. O sea... ¿A ti no te pasa, Rodrigo, que es que la gente da muy malos lead magnet? Eso también es verdad. El mío es muy bueno, ¿eh? <risa> no, no, el mío me lo dice, me lo dice la gente. Oye, dice, me ha molado mucho tú este. Es verdad que la gente da, da, da basura. Sí. Es que eso es eso yo lo que creo. o sea La pregunta no es tanto de si funciona un lead magnet o no, es qué tipo de lead magnet estás utilizando. Claro. Porque, claro, y aquí, por ejemplo, entra tu trabajo. O sea, un copy al final lo que hace es llegar al punto de dolor. O sea, a ver, sí que aquí, que a lo mejor incluso tú también lo sabrás muchísimo mejor que yo, es qué lead magnet funciona mejor. Uno que ataca los beneficios o uno que ataca a solventar los puntos de dolor de tu cliente. Claro. Mi experiencia me dice que siempre el dolor. Ah, <ríe> sí. pero, es que, pero es que eso siempre, y eso es una de las... Eso, eso me costó entenderlo un montón, ¿eh? A mí, ¿eh? Porque dije, «¿Por vale. no se puede hablar de las cosas buenas, no, hay que ir al dolor, porque pues el dolor sí. eh, se queda más. Claro, pues si te fijas, la mayoría, tú mmm, <tose> escaneas algunas webs, la mayoría apuntan siempre a los beneficios. Si te fijas, o sea, es como conseguir que te vaya bien, o be claro. X beneficios de hacer tal, o X que no lo aguantas del de, de, tal, -tac. y es como... Ya. bueno, claro, lo que pasa es que, a ver, beneficio, yo, yo creo que en Magnet, yo te cuento cómo conseguir vender más a través de los de segos cognitivos, ¿vale? Sí, pero a pero, lo mejor, o sea... pero, pero claro, no es, lo, lo enfoco como que te doy ocho trucos para conseguir vender más porque si no estás vendiendo utiliza esto. Vale. Claro, pero está, o sea, el dolor es no estoy vendiendo. Claro, sí, sí. Claro, pero hay gente que no, no enfoca el dolor. O sea, o sea no. hay, hay lead magnets que son raros. O sea, que es que tú los ves y dices, tía, pero es que me, o sea, lo estoy leyendo y me estoy quedando tal cual. No. Ni frío ni calor, ¿no? Claro. Y entonces eso pasa mucho. O, por ejemplo, hay gente digo, que sus lead magnets son biblias. Y es como, tío, es que no eso no es un lead magnet. O sea, es, o sea, hay gente que cuando, cuando va al Carrefour lo que le da es el queso entero. Claro. Entonces, ¿cómo te voy a comprar el queso? Si yo lo que quiero es probar si me gusta el queso para comprarte la cuña de queso. Entonces, Entonces, tienes claro que hay gente, la gente en general no suele hacer bueno el limán. Hay, O sea, hay muchos que no. Date cuenta que ahora se ha popularizado mucho. O sea, además a raíz de la pandemia todo se ha digitalizado un mogollón. Claro. Entonces, claro, antes... Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezábamos, el típico lead magnet que funcionaba, que te cago, además la gente estaba emocionadísima, eran, no, los mini cursos. Ah. ¿Sabes? Que eso se hacía con autorrespuestas, porque claro, eso lo de los autorresponders, eso era una novedad. Y entonces, claro, cada día recibías como una lección y era como, wow, claro, recibías cuatro emails al día. Yo hoy recibo una media de 100. ¿Sabes? Entonces, entonces era como, hola, oh, lección. A ver qué hoy me va a ir, descargar ahí como, ah, qué guay y tal, no sé qué. Entonces, eso era la leche. Tú ahora sí. pones eh, no sé cuántas lecciones, bueno, es que te aburres, o sea, te infosificas, o sea, en plan, sí. pero no tengo tiempo para, ni para leerlo ni y mucho menos para implementarlo, pero es que antiguamente era, sí que era así, era como, wow. O sea, <risa> un mini curso. Y ahora, fíjate, o sea, la gente ya se aburre hasta del sí. típico lanzamiento de Joe Walker, este de los tres vídeos. Sí, sí, sí, totalmente. ¿Y eh, qué te iba a decir yo, el lean magnet eh, que te gusta más de formato? Eh, a mí no es que me guste, eh, pero uno de los que funciona, o sea, no por gusto, sino porque funciona muy, muy, muy bien, son los test. ¿Los test? Fíjate. Eh, es un lead magnet que es costoso de hacer. Porque normalmente tienes que configurarlo con un plugin, ¿sabes? Y tienes que engancharlo a tu herramienta de email marketing y cosas así. Pero es un tipo de, de Lead Manager que funciona muy guay. ¿Por qué? Cu cuenta, perdona, cuéntame ese Lead Manager porque yo no lo conozco, ese Lead Manager. ¿Cómo? ¿No? no, yo siempre estaba con él. La, la gente era muy de o texto. Mucho, ahora la gente dice que funciona mucho el audio. Sí. Eh, y eso, texto audio edad, pero test nunca lo había escuchado. Oh, pues un montón. Depende del sector al que te dediques, pero eh, mira, por ejemplo, yo, nosotros, yo lo probé con dos clientes que son de sectores totalmente diferentes. Una es de decoración. Vale. Vale. Y la otra es de productividad. Y entonces, pues, una vende, bueno, pues mejorar la productividad en tu día a día, entonces vende servicios, y la otra decora tu casa uh -huh. eh, a distancia. Vale, ¿vale? online. Sí. Entonces, eh, entonces, llegó un momento que dijimos, vale, pues a ver, o sea, esto de los test, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer o cómo tal? Entonces, vale, uno de los problemas, empezamos con el de productividad. ¿Dónde pierdes tiempo? Eh, ¿dónde, cuál son, ¿Dónde se te escapa? O, o sea, para... Hicimos un test que tú eran no más de ocho preguntas, algo así, o sea, no era muy largo, uh -huh. pero era mmm, pregunta número uno, esto más o menos. Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? Ah. Vale. Miro el móvil, no sé qué, sé cuántos. B, ya he preparado el día anterior, no sé cuántos. C, ta, ta, ta. Bueno, y así ocho preguntas que eran estratégicas, ¿no? Que ella, obviamente aquí el profesional tiene que discernir, ¿no? O sea, a ver eh, cuáles son las, las respuestas que puede haber, dependiendo de la puntuación que tiene... Es verdad que es un poco costoso de, de ejecutar, aunque luego los plugins te lo hacen todo solo, pero tienes que tener ahí el ejercicio de decir, vale, ¿qué es lo que voy a preguntar? ¿Cómo voy a clasificar a este cliente, no? y eh, los resultados. Entonces tú haces el test que como usuaria es muy fácil, es en plan cinco preguntas, ah, ta, ta, ta, ta y oh sorpresa, ya has hecho el test, ahora quieres el resultado, deja tu email que te lo envío a la a la eh, a tu cuenta, ¿no? De, de de correo. Entonces claro, la gente ha hecho el puto test, entonces ahora ya es como tío no, o sea ya lo he hecho, quiero el resultado. <risa> entonces la, eh, eh, eh, todo el mundo Quería el resultado y, y no solamente se, se aumentó la, la tasa de conversión, sino que, tú sabes que hay gente que se apunta pero luego no confirma el doble opt-in. ¿Sí? Como el resultado te llegaba una vez que hubieses confirmado, o sea, la gente tío, confirmaba y encima abría tus correos, con lo cual esto de irte a spam enseguida te buscaba, te, ¿sabes? o sea, incentivaba mucho la interacción inicial con la persona. Ah, no. Me encanta porque no hace falta que digas la de productividad, pero conforme estás diciendo eso, yo, yo estaba diciendo, digo, yo he hecho un test de, producti de alguien que me quería vender productividad y he hecho ese test. Pues productividad es esa, pero por ejemplo, con la de decoración molaba mucho más, porque además la de decoración, lo típico de cuando alguien se muda es, vale, voy a decorar mi casa, pero ¿qué estilo tengo? O sea, en plan, porque yo voy a IKEA y de repente hay un estilo nórdico y me encanta y de repente me ha montado una casa de estilo boho chiqui también me encanta, entonces qué cojones, ¿sabes? O sea, en plan, cómo caso eso? Entonces claro, la gente se vuelve puto loca, entonces ya tenía súper claro que su cliente, o sea, tenía que intentar definir el estilo y luego como seguir ese estilo porque vivir en una casa con tropecientos miles de estilos, o sea, te causa ahí una locura mental. Vale. Entonces la chica, o sea, y vamos y dijimos, vale, pues lo que vamos a hacer es crear un test de estilos, o sea, es decir, para saber cuál es tu estilo y en función de eso vamos a darte las pautas para que tú empieces a decorar tu casa o, o cuáles son esos elementos ¿no? de decoración imprescindibles en, eh, según el estilo de tu casa. Pues igual, o sea, imagínate, las preguntas aquí eran muy fotográficas de, por ejemplo, estás en el salón, ¿cuál de estas mesas o cuál de estos eh, comedores te gusta más? Eh, a ah, está. y entonces ella tenía según las fotos ah vale este es eh, ojo chic me lo estoy inventando vale, este vale. Eh, luego para eres más de comer fuera de casa o de hacer cosas fuera de casa o dentro de casa porque entonces ella decía vale pues entonces a lo mejor es más slow eh, Mantitas, no sé qué o más cañero de en plan cosas rápidas ta, ta, ta, ta. industrial no cosas así y, igual quieres saber el resultado deja tu email y según sabes de lo que has marcado te decimos y cuando le llegaba, no solamente le decía, hey, eres estilo nórdico, sino que además le entregaba un PDF uh -huh. en el que, muy cortito, o sea, eran dos páginas solo, pero en el que le decía, mira, el estilo nórdico es esto, esto y esto, y se caracteriza por esto, esto y esto. Y los, las claves de este estilo son este tipo de muebles, este tipo de objetos y este tal. Y además, si quieres empezar ya a decorar, una de dos. O compras aquí, es que ya Link está afiliado, o podemos empezar a, a trabajar en tu estilo en esta sesión. un diagn diagnóstico descubrimiento cada uno no qué bueno y le funciona que te cagas Hostia, no, no no lo había no lo había contemplado y me la apunto eh apúntatelo porque es que sí, esto sí, sí, es sí, totalmente sí. replicable a cualquier cosa o sea en Copywriting vamos a chequear cuántos sabes de copy es que aunque solamente sea como para poner a prueba van bueno, a ver pues claro que sé <risa> vamos a ver claro, dímelo claro. <risa> Vale, vale, vale. No, no, está... uh -huh. me, me gusta mucho, me gusta mucho. Y, entonces, ¿qué y fíjate sí, una cosa, porque estos servicios, pero eh, Saigu, que es una marca de cosmética, de, bueno, de mujer, no que hace vende vende productos de belleza, uh -huh. Saigu tiene un test para averiguar cuál de sus productos son los que van con tu piel. Y igual para o sea luego coge y te dice vale pues ahora dime qué tipo de piel o dime por ejemplo cómo te gusta maquillarme y te, y te mando exactamente los productos que tú necesitas y o si sea, hay por ejemplo vende cosas o sea que es que esto, este, esto lo de los test se puede aplicar hasta e-commerce claro claro no, no sí me me gusta me gusta mucho y no no no conoce ese tipo de limites ¿eh? o sea... pues funciona o sea es tiene su complicación, ya te digo, porque tienes que configurarlo mucho. pero una vez que también lo tienes, pues ya está configurado, ya sabes tú. Todo vale, se programa vale. una vez y ya funciona todo. Ostras, me he quedado ahí... Y, no, no, y claro, entonces, ¿cómo se te eh, creas email marketing de influencia y por qué ese nombre? Porque, ¿Por el libro que hemos estado hablando antes? No, eh, esto pasa porque yo escribí un libro el año pasado, entonces con la pandemia me tocó bueno, presentar el libro que se llama Email Marketing Estratégico y era, es, un, es un libro que intenta como introducirte en el email marketing no o sea, para uh -huh. intentar que, que el email marketing llegue allí al mundo mundial pues entonces era vale, pues un libro que todo el mundo puede tener acceso entonces ¿qué pasa? cuando vamos a hacer este, esta presentación Dios, o sea fue una auténtica idea porque te imagínate, salidos de la pandemia todos con mascarilla eh, bueno, bueno bueno sea, en Madrid fue un, un show pero <risa> una de las cosas por las que yo aposté muchísimo fue, venga, vamos a, a darle la visibilidad al libro eh, obviamente yo eh, se la di en mi lista con mi email, email marketing, pero lo que hicimos fue crear una pequeña campaña con influencer de, de, de, de, de mi entorno ¿no? que también pudiesen darle difusión Oh sorpresa, eh, se termina el lanzamiento, o sea, funciona muy bien, eh, el evento súper guay, además, pues te imaginas de todo el mundo con muchísimas ganas de cachondeo después de una pandemia, ¿no? Eh, pero, vale, vamos a hacer recuento, ¿no? De, de, de, de números y cómo ha funcionado, y oh sorpresa, me doy cuenta que lo que más ha convertido, obviamente, que, bueno, eso no fue sorpresa, fue el email marketing, obviamente, pero sí que. Me doy cuenta que, la, que la, la, las personas, o los influencers, por así decirlos, que mandaron tráfico a la web y que se convirtieron en suscriptores, se convirtieron muchísimo más que los que bueno, pues simplemente mandaban tráfico, pero al final no, no les redireccionaba a, a la suscripción. Uh -huh. Entonces, eh, fue como, no me lo puedo creer. O sea, Hemos invertido muchísimo tiempo, muchísimo dinero, pero sobre todo tiempo en gestión. Eso en hacer envíos, sabes, en, en yo que sé, hacer un montón de cosas al respecto con el libro. Y nos hemos gastado una pasta. Y eh, la red o sea, fue como el, la gota que colmó el vaso con esto está el, el moño de las redes sociales del algoritmo y en su puta madre. ¿sabes? Entonces, fue como hasta aquí hemos llegado. Justo yo lo lancé el 11 del 11, por lo cual estábamos como acabando el año. Uh -huh. Y dije, mira, pues año nuevo, vida nueva. Mmm, yo me dedico al email marketing, pero sí que es verdad que una parte de la captación yo la invertía de mi tiempo, la invertía en redes sociales. Entonces dije, vale, pues ese, esa, ese tiempo lo quitamos de aquí, a tomar por saco y lo metemos en email marketing. Entonces, ¿qué pasó? Dejé las redes sociales, dejé Instagram, o sea, todo lo que hacía. En ese caso sí que yo me movía mucho por Instagram y en vez de publicar a lo mejor... En vez de mmm, enviar una newsletter a la semana, empecé a enviar cuatro. En vez de, claro, ya no tenía la captación por redes sociales porque además la publicidad era carísima y todo eso. Claro. Tenía que buscar nuevas fuentes de captación. Uh -huh. Entonces fue así como empecé a decir, tío, a ver, esta, o sea, la influencia existe. Nosotros nacemos hacemos con influencia, eso es una realidad. Y entonces, a nosotros nos influyen y nosotros influimos. Aunque solamente sea nuestro padre, nuestra madre y nuestros hijos. Ese es nuestro círculo más cercano de influencia. Pero luego, eso se va agrandando. Y de ahí salen los grandes influenciadores, como puede ser Rafa Nadal y todo lo que tú quieras. Pero en tu círculo también, eh, antes dábamos nombres ¿no? de copies y cosas así, no sé si lo quieres decir, pero eh, estas personas, estos profesionales de nuestro sector también nos influyen a nosotros. Entonces, si alguien de repente te recomienda algo, tú dices, uy, ese es algo que... y vas y miras. Entonces yo dije, vale, tío, si esto lo tenemos todos, yo también, por muy grande o pequeña que pueda ser, tengo un tipo de influencia, pues voy a trabajarla. Pero siempre a favor del email marketing. Siempre en tres pilares. Captación de lista, fase uno, trabajar la influencia ajena para rentabilizar la mía, ¿no? para hacer crecer mi lista. Vale. Fase dos, que sería, vale, voy a generar ese engagement con mi lista. O sea, yo ya tengo una audiencia, y entonces ahora lo que quiero es avivarla o sea, crear esta influencia mía sobre ellos. Y ahí es cuando aumentas tu mmm, frecuencia y empiezas a vender, pero a vender descaradamente, <risa> ¿sabes? Claro. Y fase 3 es, hostis, eh, yo, ya, yo ya llevo un tiempo trabajando en mi audiencia y por muy grande o pequeña que sea, esta gente confía en mí. Y ya tengo una reputación y ya tengo una influencia que puedo, puedo ejercer, ¿vale? Pues voy a rentabilizar mi influencia. Que a veces puede ser para vender mis propios productos, que es maravilloso, pero a veces no. A veces puede ser para vender tus productos ah. o los de cualquier otra persona. Y, y fue así como dije, venga, pues sin hacer tráfico de influencias y caer en delitos, <risa> vamos a utilizar la, la influencia en nuestro beneficio y en el de nuestro negocio y entonces eh, te quitaste las redes y ya no tienes redes las tengo pero no las utilizo mucho y cómo atraes cómo atraes el tráfico con la influencia ajena o sea es decir aparezco en newsletters de otras personas hago colaboraciones como la que te contaba al principio o sea yo lo que Ahí. intento hacer es utilizar la influencia de otras personas para que, o sea, llegar a esa audiencia y que claro, se sea... eso... sí sí sí que eso, eso es una de las formas que para, para llegar a más gente y hacer crecer tu lista, pero ostras, que, que es un buen salto a la piscina y decir, mira, adiós a las redes, porque yo, aunque yo estoy en muchas últimamente, pero porque pff, me mola pero yo sí que considero que la gente tiene que tener una web y una, una lista de, de suscriptores y da igual ya que Zuckerberg... Elion o lo que sea, se levante con el pie izquierdo y cierren todo o se vayan a la mierda o lo que sea. Pero tú tienes tu lista y ahí te mueves. Pero claro. o sea, es que yo, o sea, fíjate, Rodrigo, yo al final cogí y dije, pues me voy a crear mi propia red social, que es mi newsletter. Claro. Entonces yo ahí voy a contar lo que me dé la gana. Y yo, por ejemplo, hay veces que comparto fotos que publicaría, que publicaría antes a lo mejor en Instagram, pero las comparto ahí. Y digo, bueno, pues es total. Y hago y cuento una historia de esa foto, que es lo que pondría en el pie de página de la foto y tal y cual. Vale, vale. Entonces, al final, eh, cuando tú también aumentas tu frecuencia de envíos, por así decirlo, pues te da más libertad también para contar muchas más cosas que a lo mejor antes no escribías y que a lo mejor no contabas. Entonces, eh, yo me di cuenta, pero también esto va en carácter, o sea, yo me di cuenta que yo perdía mucho tiempo en redes sociales. Pero, cosa que también es normal porque están hechas para eso. Claro. Entonces, claro, yo me acuerdo además de ver el dilema de las redes sociales y decir no sé si quiero tener hijos porque me está dando mucha pena claro. eh, a lo que va ¿no? la sociedad y era muy, era, es muy fuerte porque literal ves como gente que, se, que trabaja en esas empresas te dicen que literal han sido creadas para generar adicción. Claro, sí. Es muy fuerte. Me mira TikTok. O sea, TikTok o sea, es, es, es adictivo. O sea, yo, yo lo reconozco. Claro. O sea, TikTok, yo... Es así, de repente, y de, bueno, voy a hacer... Llevo una hora y media. O sea, y no te das ni Claro, cuenta, claro, claro. Viendo vídeos de 30 segundos, ¿eh? Una hora y media, de decir así, pum, pum, y decir, madre mía. O sea, increíble. Vuela el tiempo. Pero claro, es una manera ahí de, de hacer esto. Y mira, hablando de lista y demás... ¿Qué opinas de limpiar de vez en cuando tu base de datos? ¿O la de tus clientes? Es muy necesario. Claro que sí. O sea, sí, sí, hay que hacer una limpieza. Yo siempre abogo por hacer limpiezas cuando alguien no te abre. Pero también depende de... de es que, claro, a ver, aquí volvemos. ¿Cada cuánto tú estás enviando una newsletter? Porque es que yo me he encontrado clientes que envían una newsletter al mes. Claro, claro. Entonces dices, pues, chico, no la hagas porque total, o sea, me refiero, <risa> empieza a avivar esa lista y ya en función, cuando tengas una frecuencia jolín, mediana es que mira, justo hoy escribía una newsletter en la que hablaba de la atención uh -huh. y eh, me puse ¿no? a investigar in, información y lo que estábamos contando hace un momento donde encontrar estadísticas de la atención de la gente y de todo eso ¿no? mm, en el 2005 el dato que una persona mantenía su atención 12 segundos era capaz de mantener la atención, 12 segundos. Ahora eran 3. Eran, en el 2019 o 18, eran 8,3. con 3. sea, pues ahora ya, o sea, no había ese dato real. Pero, eh, en, en contraposición, daban el dato de que ahora las grandes plataformas como YouTube o de TikTok y cosas estas, para saber si habías visto un vídeo o no, te contabilizan los tres primeros segundos. O sea, si tú eres capaz de mantener la atención tres segundos, es que has visto un vídeo. Y decía, hostia, es que eso es muy deprimente. ¿Sabes? O sea, Yo, <risa> eso que, era como en plan. Creo que en YouTube es un poquito más, ¿eh? Creo que en YouTube, para que. Es te que puedes... YouTube Short, amigo. Ah, ah los Short no, pero creo que en los otros, para que. No, YouTube Short creo que sí, que creo que son 10 segundos, ¿eh? Creo. 10, 15, ¿eh? Creo, ¿eh? O sea, es. O sea, al final, date cuenta, o sea, la gente eh, eh, está compitiendo por la atención, porque otro dato también que era que yo decía, venga tú, es que estamos sometidos a 5.000 impactos. Yo me acuerdo cuando estudié esto, eran 3.000, pero venga, vale. Obviamente ahora cada cabeza hay más, 5.000, te lo compro. Pero el dato real, o sea, el dato mmm, que era la putada, por así decirlo, es que de esos 5.000 impactos publicitarios que, no, que normalmente vemos en un día, uh -huh. solo somos capaces de procesar el 10%. Ya. Yeah. Tío, eso es una barbaridad. Entonces, claro, yo decía, tío, ¿cómo puedes escribir un email al mes? Es que, o sea, claro. ¿cómo insistes si solo escribes un email al mes? Claro, eso, eso, yo sé que soy mucho del poder de las repeticiones más, pero tú cuando llega, tú, tengo curiosidad de cuando te llega un cliente, ¿cómo le convences de que el email marketing, tiene que hacer email marketing y encima uno al día, por lo menos, o cuatro a la semana? Porque, ¿cuántos recomiendas? Mínimo tres. No, o sea, yo sí que es verdad que en honor a la verdad diré, yo, yo no tengo que convencer a nadie. Esa vale, o etapa ya la pasé. Vale. Que to todas la hemos tenido, ¿eh? Yo esa etapa ya la pasé cuando tenía que em, educar, ¿no? Porque claro, ese, sí, sí. Sí, uh -huh. nadie sabía. Eh, cuando yo empecé a saber lo que era el email marketing, a día de hoy mi madre no sabe a lo que me dedico todavía. Eh, no sé quede de unos emails, tú consulta a la niña que te lo dice, ¿sabes? Y, y todavía la gente me dice, ah, sí, tú haces lo de lo de spam, ¿no? Y yo, bueno, a ver, <ríe> es como, ya ni te ofendes, ¿sabes? Y es como, vale, lo que tú digas, ¿no? Eso por un lado, pero luego, por ejemplo, eh, entonces ya vienen en plan, vale, quiero hacer email marketing. Entonces yo digo, a ver, ¿qué, qué, está, ¿qué estás haciendo email marketing? Pues estoy mandando una newsletter al mes. Bien, ¿tú estás dispuesto a aumentar como minimísimo en vez de una vez al mes, una o dos newsletters a la semana? ¿Eso es factible dentro de tus planes? No. Vale, pues no te puedo ayudar. No, Cómprate nada, mi nada. libro. Ya hasta luego. Claro, porque, o sea, si tú no entiendes que, o sea, todo esto, yo lo presupongo. Es que si no, si no, mal vamos. O sea, es como alguien que te viene, pero es que además luego, mira, me gusta que lo digas, porque luego hace gracia porque la gente viene y dice... Ah, no, es que voy a invertir en redes sociales y entonces tengo que publicar una vez al día. Ah, eso sí. <risa> ¿Sabes? Entonces la gente dice, no, voy a meterme en redes sociales y una vez al día tengo que publicar como mínimo. Coño, pues esto es lo mismo. O sea, al final, yo no, yo no escribo un email al día. Es verdad, yo escribo cinco a la semana, que casi de lunes a viernes. Vale, guay. Pero yo no te estoy obligando a que tú hagas un email diario, porque además no en todos los sectores es necesario, aunque pod podría ser. Oye. Pero... Pero, tío, por lo menos, no sé, que se te vea la cara lunes, miércoles y viernes. Es que si no, es que si no, ¿tú qué quieres? ¿Sabes? Y, y, y luego la gente es muy graciosa porque dice, no, pero es que en mi sector, luego eh, objeciones no de todo tipo, no, es que en mi sector es que no sé qué, no se lee. Tío, yo tengo eh, mi pareja, que yo le llamo el moreno, se dedica a ingeniería, tío. Ingeniería de proyectos y se oh. va a abrir una puta newsletter. Claro, porque sí, sí es interesante. <risa> sí, es, es, ya, es como en plan, tío, es un sector súper arcaico. Estamos en una mini ciudad, o sea, es eh, de la Andalucía profunda. No sé, cómo como en plan, tío, sí, aquí se puede hacer de verdad, allí también. Claro. O sea, en cualquier sitio se puede hacer. Lo que pasa es que, obviamente, pues tienes que tener el, el, la gracia y, y también tienes que tener como eh, ese querer hacerlo. Es como, eh, a ti te pasa con el copy, no es que el copy es muy difícil. Bueno, tío, pero el copy se aprende, o sea, todo se aprende claro sí, si claro, se aprende si quieres de hecho yo, yo hice un creé yo un curso de copy sencillo para ahorrarte como que digo yo los dos años que me he tirado yo aprendiendo de aquí, de allí, de aquí, de allí gastándome pasta para que, si quieres, que pasa es que también es verdad que luego pues hay gente que depende del cliente no tiene tiempo, no quiere, no se le da bien, pero yo creo que sí que, es con, sí que debes tener unas mínimas nociones de saber lo que te están haciendo, no el trabajo Claro, o sea, si no, tú luego lo puedes delegar, o sea, yo al final, vale, claro. pues vas a ser el CEO de mi empresa, oye, ok, perfecto, y tú te tendrás que dedicar a hacer el proyecto de ingeniería, me parece perfecto, pero tío, tú tienes, o sea, mira, una de las cosas que yo siempre agradezco, yo empecé, cuando salí de la carrera, yo empecé en Carrefour, a trabajar en Carrefour, uh -huh. eh, y era gerente de un Carrefour, pero antes de llegar a ser gerente, te obligan, ¿vale?, a pasar por todos los puestecitos, vale. para, porque tú vas a, a dirigir un Carrefour, entonces necesita eh, saber qué es lo que hay en la pescadería en la carnicería, del reponedor eh, recibiendo la mercancía entonces eh, yo obviamente no voy a ser pescadera yo estuve una semana en la pescadería y lo intenté, corté pescado y todo pero obviamente <risa> era imposible eso pero Llor, yo lloraban ahí. los salmones no que, bueno <risa> pero tío aprendes por ejemplo o sea, a despachar que es que hay que ser, Yo siempre digo, tienes un negocio, tienes que saber un poco vender, vender tronco, claro, claro. ¿sabes? Entonces, tío, en la pescadería tú aprendes, o sea, hablas con la gente, interaccionas, no solamente estás reponiendo en la sección de reponer, de, de yo qué sé, de, de hogar. Pero aquí era como, pues quiero, es tú aprendes lo que más pide la gente y por temporadas aprendes también lo que más pide la gente, claro. eh, cómo quieren el tipo de pescado y luego tú, como directora del Carrefour, tú tienes que saber que tienes que pedirle al proveedor, pues si tú no has pasado por eso, obviamente yo no voy a ser luego la que corte el pescado, pero un mínimo, ¿sabes? O sea, que, que se vende marisco en Navidad, claro. entiendes? Ya, Entonces, ya, ya. a mí me parece importante que lo que tú dices, luego, a ver, hay excelentes profesionales de los que después de delegar cosas, pero un mínimo tienes que saber, joder, Amancio Ortega, con Marta, su hija, que estuvo la, no sé de, cuánto de tiempo en Londres de dependienta, uh -huh. pues esto da. es lo mismo, <risa> claro, claro, o sea, un mínimo, o sea, obviamente ya no vas a estar doblando camisetas toda la vida, ya. pero ahí estaba. Sí, sí, ahí está, claro, es, es que y me parece bien, ¿eh? Pero bueno, claro. y entonces en el email marketing, vea eh, ¿qué, mmm, qué tipo de secuencia primero recomiendas o, o recomiendas una secuencia, una automatización al principio, sí, no, ¿de cuántos claro, emails? De... Depende, todo depende. Eh... Si, si quieres gallega, ¿eh? madre mía. no oh, yo. Oh, y eso que no te estoy contestando con otras con preguntas, ¿eh? Entonces ya sería ya... El, el... Claro, pero... A... Yo, por ejemplo, ¿recomiendas, por ejemplo, una secuencia automatizada? Si haces un email diario, pues a lo mejor no la necesitas. Volvemos, a, o sea, por eso te quiero decir, o sea, al final, lo bueno del email marketing es que se adapta a todos los negocios. Entonces, que tú escribes una newsletter a la semana o dos newsletters a la semana, pues quizás a lo mejor digas, ostras, a ver, la gente al principio, nada más conocerte, tiene mucho interés en ti. Es normal, o sea, yo quiero saber de ti y tal, y cómo te dedicas, y, y qué haces y tal, no sé cuántos. Vale, genial, y quedamos y tal, vale. Pues en ese momento a lo mejor dices, vale, es que yo solamente le voy a mandar dos newsletters a la semana, pues uh -huh. voy a aprovechar ese interés y entonces voy a crear una secuencia. ¿De cuánto? Depende también, o sea, de lo larga que pueda ser, de, también de lo que vendas. No es lo mismo, por ejemplo, vender un libro de 10 euros que vender un curso de 1.000. Habrá que tocar más puntos de dolor... Eh... Eso te lo dejo a ti, ¿no? quieres, ¿Quieres? Claro, ¿Quieres? No, pero, sí, pero yo creo que a lo mejor, yo al principio tenía automatización de bienvenida y tal, pero luego la quité y a veces lo pienso y a veces digo, bueno, si es que ya está y demás, pero lo ideal dicen que son siete, pero claro, también depende del producto, ¿eh? Luego, claro, luego... es que por eso te quiero decir, depende del producto, a lo mejor imagínate que tú vendes no vendes un producto y directamente vendes servicios de 2.000 euros para arriba. Pues a lo mejor, claro, obviamente, <risa> eh, no te voy a... Hay, o sea, por mucho que me encantes, necesito conocerte, necesito saber cómo trabajas, necesito, bueno, pues una serie de cosas para poder invertir 3.000 euros, 4.000 o lo que sea en tu servicio de producto. Y probablemente, además, quizás la mala la acción incluso a lo mejor sea tener una entrevista con, contigo para solventar las dudas o yo qué sé, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, depende. Ahora, que vendes un libro... Esto es lo típico del tripwire, ¿no? Que, uh -huh. hace, que se ha puesto también muy de moda. Bueno, pues si es una cosa de venta de impulso, que vale 7 euros, lo que sea, pues es que a lo mejor con que tengas esos 7 emails, pues ya está. Claro, claro es yo qué sé, Álvaro Sánchez me parece que su secuencia de emails es de 52, me parece, o algo así. Bueno, es que pero había es, consta un... pero es, constant es constante, me refiero en el sentido de que él los tiene ya, tú entras ahí y él siempre te está, porque su si email no letter es de pago. Y él siempre te está vendiendo que entres a un letter de pago, pero entras en una secuencia que creo que son 50. Entonces pues está ahí. Claro, es que a ver, es que al final luego. O sea, tú entra una persona en la secuencia, tú la etiquetas a esa persona, imagínate. ¿vale? Es, la etiquetas con entrar en la secuencia y no tiene ningún producto mío. Vale, en el momento que te compra algo, tú la etiquetas ya ha comprado ese producto, entonces la puedes sacar de esa uh -huh. secuencia. Claro. Entonces, pues claro, al final dices, vale, pues si me han comprado, la saco de esta secuencia y la pongo en la newsletter normal. De... Sí, sí, pues en, claro. la, en la de pago y tal. Bueno, pero está, está bien, está bien. ¿Y qué te iba a decir yo? Vea, libros que puedas recomendar un poco aparte del tuyo, que di el nombre, así, venga. ¿Cuál es tu... el marketing estratégico? Bien, bien. El arte de convertir suscriptores en mm. clientes. Se llama así, y es de CoolBooks, de la editorial. Pero libros de email marketing... O sea, yo en realidad hice el mío porque no encontré ninguno. El que, Bueno, Seth Godin tiene uno que se llama Marketing de Permiso, ¿puede ser? No, lo sé yo. Seth Godin La Vaca Púrpura y poco más. No, no he leído pues, nada de Seth Godin. Fíjate. Pues, fíjate, La Vaca Púrpura no es de mis favoritos suyos, aunque es muy bueno. ¿eh? Pero bueno, también es que lo leí hace mucho. Pero Seth Godin tiene uno que se llama Marketing de Permiso, sí. Tiene uno que se llama Marketing de Permiso. El marketing del permiso se llama que lo estaba viendo ahí y ese, ese fue como el único libro así de email marketing que yo dije ah, vale, bien vale, <ríe> y vale. a partir de ahí, lo que pasa es que lo escribí hace mucho y ese es uno de, lo, de mis libros favoritos ¿Y, ¿y quieres libros de emprendimiento? ¿Libros? De li, libros no, no, libros que te que digas sí, sea de emprendimiento de marketing, de desarrollo de productividad, lo que sea libros que te inspiren el de Netflix de Aquí no hay reglas, ¿Cuál? ¿lo es? conoces? ¿Cuál ¿El de? Aquí no hay reglas. Es que entendí el de Netflix y digo, ¿cómo? Pero es de Netflix. <risa> ¿Ah, sí? Ah, no, no lo sabía. Es del, del, del... bueno, del que creo Netflix. Vale, ah, no lo sabía. ¿Cómo se llama? Aquí no hay reglas. Vale. Ese libro es súper interesante porque, o sea, la movida de todo, a mí me flipa leer. Entonces, leo mucho, porque te decía, antes de decía, es que no me acuerdo y soy muy mala con los autores y con los estos. Y a veces me leo un libro dos veces y no me doy cuenta hasta que digo, ah, mira qué me sonaba, ¿no? Bueno, pues la historia de Netflix es muy inspiracional. O sea, obviamente, en plan, como esta plataforma que existía desde hace millones, ¿sabes? Uh -huh. eh, como, como de repente tiene el auge y tal y cual. Y entonces, hay varios libros de Netflix, pero este en concreto lo ha escrito el dueño, creador, CEO ¿no? de, de la plataforma. Y entonces él cuenta como, eh, muy típico también de los estadounidenses, ¿no? como de un fracaso okay. <ríe> anterior. ¿no? El viaje del héroe al tal, tal cual. <ríe> vale. Él montó una empresa, eh, le fue francamente mal, y, eh, pero él como que lo sigue intentando. Entonces esto, yo no sé si lo sabías, pero el, el tipo este fue a Blockbuster Uh -huh. Ojo. Ah, algo Pero, me suena de. Sí, de esa historia. Pero cuéntala, cuéntala. Fue a Blockbuster, que era la plataforma. Bueno, eran unas tiendas que había tropecientas mil sí, en todo el mundo. Yo, yo me acuerdo. Del Obviamente. Blockbuster. Sí, que sí. tú, si querías ver una película y no querías comprarla, bueno, pues eras socio de Blockbuster, la alquilabas y luego la devolvías, ¿vale? Porque a lo mejor tienes a alguno que, que claro, es que eso ya no existe. Claro, eso, eso ya no existe. <risa> claro, entonces el tipo. Eh, la historia fue que un día mmm, alquiló una peli de Bluebot, se le olvidó en casa lo que sea, y cuando fue a devolverla fue, fue como tuvo que pagar una penalización, porque claro, era muy barato, excepto cuando te pasaban estas cosas, y entonces él dijo, joder, tío, esto es una mierda, eh, <risa> yo prefiero mil veces, como, yo qué sé, agilizar este proceso y tal y cual, bueno, así. Y entonces él le fue con la idea, o sea, le surgió la idea no como conocemos a la Netflix, pero, sí, pero era como por correspondencia y tal y cual, y se la fue a vender a Blockbuster, y Blockbuster le dijo que, bueno, que se la vendía, o no sé si se la quería comprar, pero muy barata o algo así, el caso es que al final no llegaron a un acuerdo, y el tipo estaba tan convencido de que lo suyo iba a ser el futuro, que dijo, bueno, pues si no me la compra Blockbuster, no pasa nada, o sea, ya yo sigo mi camino y tal y cual, y ahora fíjate, o sea, Blockbuster está en la auténtica ruina, y este tipo está hecho de oro, entonces a raíz de este error o este fallo que él cometió con su primera empresa, él dijo, vale, pues está, vamos a traer todos estos errores para que sean aciertos. Vale. Y entonces empezó a crear la cultura de no hay reglas. Entonces es muy interesante cómo el tipo te va contando cómo empieza a crear equipo. Eh, cómo, por ejemplo, se dan las vacaciones allí, cómo no hay horarios. Como, tío, es súper interesante y hasta el punto de que ellos, por ejemplo, estaban contando bueno todo el tema de la creatividad a la hora de elegir, eh, qué publicar, qué hacer, porque sabes que Netflix hace muchas cosas propias. no eh, Sí, sí. Claro, entonces cómo como lo hace, cómo apuesta, cómo le flipa el riesgo, cómo tiene los mejores salarios, te cuenta cómo y por qué, o sea, porque él tiene eso así... Y es, es un libro, tío, súper, súper interesante. No o sea, súper interesante. pero tío, o sea, la verdad. Me la como... apunto. Wow. Me, la apunto, me uno... la apunto. Y alguno más, así que... Aparte de este, que ya es... ¿Tal? Uh... ¿Tú tienes alguno? Yo tengo un montón. ¿Uno? ¿El más favorito? Pero es que, no tiene, este? na... pero es que no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con el marketing ni nada. A mí me gusta mucho la vida de Pi. ¿A mí sabes cuál me gusta mucho? El alquimista, tío. Ah, fíjate. Fua, a mí ese no me gusta. ¿El de Pablo ¿No? Coelho? ¿El de Pablo Coelho? Me parece súper infantil. ¿El de cuando? Bueno, claro, es que no lo quiero... Con... no quiero decir... <risa> Me parece súper infantil. Yo lo leí y dije... Ya, además me lo leí en una tarde, ¿eh? yo también Claro, sí, muy... sí, sí. Y dije... Pff, no, o sea, me gusta, por ejemplo, la vida de Pi, yo qué sé. Sí, sí, o, el de, o el de nueve vidas en la vida moderna en la India o algo así Que te cuenta nueve historias de la India de a día de hoy Que flipas Qué fuerte Yo hay un libro que entrelaza la vida de un tío Bueno, es, también es un libro hace mil años Es que no me acuerdo el título Obviamente no me acuerdo Pero era súper interesante porque entrelazaba tres vidas Que eran la de una persona que tiene SIDA, uh -huh. cuando todavía no se sabía. O sea, te cuenta de hecho, el principio del SIDA, o sea, en plan, cuando todavía no se sabía, que empezó en los homosexuales, tal y cual. La vida de un cura que en eh, Jerusalén se cae y se queda tetraplégico. ya ahora te las uno, ¿eh? La vida de una hermanita de la caridad que la mandan a Estados Unidos, ¿vale? Uh -huh. Y la vida de eh, un médico que investiga esta enfermedad que nadie sabe cuál es vale. pues para su cura. La movida, claro, es que el libro empieza como cuando antes estas cuatro historias... Sí, las cuatro historias... Claro, cómo se va a interrelacionar y al final se acaban eh, interrelacionando porque el médico logra eh, empezar ¿no? a, a curar o a... Vamos a parar esta, esta enfermedad, ¿no? exacto. Este cura que no puede moverse ya se encomienda la oración y ora por esta monjita ¿Vale? y esta monjita nació, ahora que te has contado todo lo de la INE y tal, eh, nació en, bueno, eh, repudiada porque tenía lepra, la coge María, te eh, María Teresa de Cancuta eh, Teresa de Cancuta, perdón <risa> ¿vale? y entonces la logra salvar, la cura de la lepra y entonces se mete a monja y la destinan a Estados Unidos, que es donde rescata ah, a este vale. leproso en ese momento, ¿no? porque el vale. sida era como algo de no toques a nadie, o sea, en plan. Sí, sí. Y entonces se acaban entrelazando, tío. Ese libro es brutal porque obviamente es re... o sea, cuenta la historia real de estas cuatro personas y es brutal. Bueno, obviamente tiene un punto de divinidad ¿no? y del, el, el hacer del Señor eh, en el día a día, pero, tío, eh, es flipante cómo dices, ¿cómo esto va a pasar? Y se unen y se acaban uniendo las vidas y es flipante. Eso de guión para película. Pues nada, Beatriz, llevamos una hora y algo ya. Para ver mentira. Podríamos estar aquí. Sí, sí, por eso. Haz tu momento de spam de valor, de dónde se te puede encontrar, dónde te mueves, dónde influyes, a quién influyes y demás. Nada, es súper fácil, beatrizmoure.com. Que entren ahí y listo. Y ya los absorbes con tu ausencia del Lean pero ya dentro... Ya las convence de lo buena que eres. <risa> muchas gracias por este momento, Rodrigo. Me lo he pasado fenomenal. Nada, oye, pues mira, eh, nos despedimos ya de la audiencia. Ahora tú y yo nos quedamos un ratito, si quieres, hablando. Y un placer, Beatriz, para no haberte conocido ni investigado nada, al final han salido muchas cosas interesantes. Te imaginas. <risa> <risa> Así que nada, un besazo y te leo en tu newsletter. Gracias. Chao, chao.